descansa descansa tus ojos en algún punto frente a ti respira lenta y profundamente y libera tu mente de pensamientos si surge alguno observa desapegadamente como si vieras un paisaje desde un vehículo en movimiento a medida que tu mente se aquieta se serena comienza a observar lo que es verdadero acerca de ti. Eres luz, pura y consciente. No tienes peso ni ataduras. Vives en la casa de tu cuerpo, pero no estás hecho de materia. Eres espíritu, el alma, un ser de luz, concéntrate en ese pensamiento de lo que sí eres en realidad, deja que tu cuerpo se relaje y simplemente Dirige suavemente tus pensamientos hacia ese espacio de silencio, tu ser interior. Allí visualiza que deshaces todos los nudos que tienes con el pasado. Deshaces todos los nudos que tienes con las personas y te concentras suavemente en sentir soy alma, soy totalmente libre de ataduras, soy paz